Tôi đến đây với một cái không khí rất là nồng ấm. Yo me siento un ambiente muy cálido. Tuy mới gặp các bạn lần đầu, nhưng mà chúng ta như anh em thân thiết lâu ngày gặp lại. Aún a pesar de la primer, el primer encuentro, pero me siento como hermanos reencontrados después de largo tiempo. Tôi không dám làm mất thời giờ nhiều của các bạn nữa. Nome Atrego Mas a, a, a, a, a, a robar su tiempo. Tôi xin một lần nữa chúc mừng những thành tựu của nhân dân Venezuela dưới sự lãnh đạo rất là tài tình của tổng thống Hugo Chavez. Unavezmas, quisiera formular mejores votos. Por esos éxitos y logros alcanzados por el pueblo de Venezuela bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez. chúc và sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21. Estamos felicitamos y estamos convencidos de que el pueblo de Venezuela construya triunfamente en socialismo del siglo XXI. Viva Cuba, viva Venezuela, viva Vietnam, viva Simón Bolívar, viva Ho Chi Minh. Viva. Muchas gracias. Bueno, son palabras entonces, palabras emotivas del Presidente, excelentísimo Presidente de la República Socialista de Vietnam, Gun Jeng Vamos a hacer entonces un recuento de estas emotivas palabras. En primer lugar manifestó su satisfacción de visitar nuestro país, ya que nos calificó como un país lleno de fervor y con ideales que nunca y que nunca se había doblegado ante los países imperialistas. También expresó además su impresión por la similitud de ambos países, aunque la distancia sea mucha entre estas dos naciones. Music yeah.